Pero tenemos que tener conciencia que un proyecto ejecutivo, un proyecto de diseño, no son cinco o seis hojas. Es un paquete de hojas como este que está aquí. Un paquete muy grande de proyectos para hacer una simple casa. De manera que no tengan espacio a equivocarse. Muy importantemente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos errores, esos errores se evitan en el proyecto. Se evitan en el anteproyecto. Y si no tenemos manera de poder predecir lo que va a pasar, pues normalmente vamos a tener mucho error y se va con dinero.